Número 11 Sale la espada, sale a su corredor ¡Sale el voto! ¡Mira con la ciudad, que, con en el Sale, se pase al centro. <Allez eso madera> Fue todo, Así se, se Sale no, este la jugada y en este pase a la se queda corto. Se sale la jugada. No protección de pase? -no. Sale la jugada y nuevamente... Cuatro segundos en el playoff. Tenemos ahí el brazo del juego. Ahora listo. Sale la jugada. Un pase al centro. Tres, sale la jugada, va a ser perfecto, va a correr, va a la, la perfecto, va el sale a ser perfecto, va a ser a a ser perfecto, va a la perfecto, va a ser a la banda que a queda nuevamente Madrid, yo, este pase al centro todo listo para comenzar la segunda mitad de este encuentro de Chiquines contra Chiquines y Patalco, viene la patada por parte de bastante alta se recala por la izquierda, el lado izquierdo sale del campo en aliento con solo receptor del lado derecho se queda con sale la jugada va a ser un pase por corre, corre, corre, el corredor del el grupo va a tener una misma formación se la deja a su corredor quiere el lado izquierdo por el grupo el segundo corredor izquierdo se queda Sale la jugada, se la deja, corredor, corredó, uno de donde no a mover las piernas, pero le más de tres, de tres. y se reanuda no el encuentro, gemelos del lado derecho, se queda con un solo corredor. un receptor del lado izquierdo, va a venir este pase, pantalla, por el número 27, el el 27, el piernas. por el oportunidades solamente por por número 27, el número 27, el número el el número 27, el por el también el número 27, Se número 27, el portidas pero se hace para atrás para medir esta presión hacia el otro lado logra la primera porción número 26. poquito más sale la jugada se la deja nuevamente pero así inmediatamente logran mover esta ofensa a las cadenas. jugada el cual le va a quedarse personal avanza ahí por la banda A la del que la todos meses pasado para la de la este al centro de la Sale la jugada... ...el a de la jugada... ...el jugador de la ...el ganso de un ...se un el queda con un solo corredor... ...sale la jugada... ...el autotrasco... ...se la deja... ...sale la jugada... Sale la jugada En este pase En la jugada de la izquierda se la deja A su corredor número 26 el de La izquierda ya que y a ser un castigo Sale la jugada Se la deja a su corredor de poder Se le mueve la sale Se le se la pierna se La decide hacer personal. Se la deja su cordón número 27, donde gira, pero lamentablemente no logra. Bien, esta patada que es bastante alta. La recibe de Aile.